Hola amigos, soy for y esto es Más Músculo aquí, presentando el nuevo producto TENSI Sardan, ¿vale? Sí, TENSI Sardan, nueva formulación creada por mí con eh, la ayuda y el soporte de, de, de los expertos de Más Músculo y bueno, durante años eh, siempre me he preocupado muchísimo sobre uno de los problemas de, de, de lo que es la actualidad, que es la eh, tensión arterial. He creado este producto, vale, mezclando un montón de productos que sé que funcionan, que llevo años usando con otros alumnos, como coenzima QD, raíz de astrágalo, pignogenol y aún, además de un cóctel de vitaminas que os van a ayudar a bajar eh, la cota de la tensión. Esto es apto para todo el mundo, deportistas, eh, personas, eh, culturistas que usan eh, que hacen de ayuda quimia o simplemente personas que quieren mejorar su salud. Así que ya sabéis, tensisartan